Sea que Marí va, que Marí va, que Marí donde sea que Marí el cordero también irá.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 Pacientemente, pacientemente, pacientemente, espero pacientemente hasta que María apareció. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados.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 No la tratas así, platos, Lola la tratas así, platos, no la tratas así.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 Comiendo pan y miel, la criada en el jardín Tendiendo la ropa cuando bajó un ave y pico su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno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 La creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca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 El queso se queda solo, el queso se queda solo, ay oh en el queso se queda solo.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 Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, patitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau, miau, miau Entonces no comerán pay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 Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mira cómo navegan, mira cómo navegan. En un isla de fantasía conocieron a guandilla Peter Pan, ¿alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos?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 se sus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 cayó